Voy aceptar mi negocio Voy a aceptar la gente. Ya te digo Plata te voy a hablar como es sin pelos en la lengua Cambiar un poco las palabras para que me entiendas Yo sé que no es fácil pero espero que comprendas Que todo lo bueno cuesta Y si no oraste perdiste la apuesta Tú lo quieres todo fácil y eso conlleva lo malo Y Dios te ama tanto que cuida que no te pase nada malo Papá sabe que tú estás equivocado Pero el amor de Dios no se compara con nada que en el mundo hayas probado Eso malo que crees fácil es una trampa para que te calles Tengas vendados los ojos sin prestar atención Ahí está Lucy esperando a que tú falles Te quemes en el infierno y vayas contrario a tu salvación Pa' Dios vales mucho, pero el otro no vales nada. Te tienta con lo fácil para que tu mirada sea desviada del camino y de tu dirección. él sabe cuánto vales con Dios, por eso te dirige hacia tu destrucción. Te usa como marioneta y te milla. La neta, te sientes vacío, hablando de mujeres y escopetas. Te preguntas cómo es que Daniel brilla, brillo, porque soy de Dios y mi Dios me enseña el camino en su bicicleta. Mi padre celestial te dio un regalo. Se llama Vía, todos los días te da tiempo para que decía. Si quieres caminar en la tierra prometida, ser un alma que en el infierno va a Otras palabras, papá te propuso un negocio Socio, donde tú eres el único que tiene ganancias, bendiciones, paz y felicidad, caminos de oro. Y vida tener en abundancia, la única inversión que haría, seguir su palabra todos los días. Alejarte de más que el mundo te daría. Tener paciencia, consistencia y resistencia. Aquí se salvan los sabios que viven en obediencia. Estás comiendo el chocolate de WhatsApp sonriendo. ¿Qué te está ocurriendo? Estás bien ciego si no lo estás viendo. Te estás calcinando el infierno, te está consumiendo. Según tú en la fama, haciendo crecer tu ego, mintiendo. El mundo se corrompe. Ey. Hay gente que se mata por plata, más y si su corazón se rompe Con tres más fuertes si no hay compre Él rompe tus pecados, sí, tu competencia A seguirlo no se esconde Si lo piensas no tiene sentido poner resistencia La vida no alcanza, el tiempo se acaba, bro Ya no hay ciencia, ni ley que mida lo que pasa No hay válida explicación de la NASA para lo que se viene solo en la Biblia hay respuesta, ni. Oye, mira, te lo estoy diciendo yo Daniel el príncipe, es Daniel de Dios, Raida, Raida, Raida de Dios también. Amén. Ay. El mundo se acaba ya.